Adelante. ¿Cómo le amanece? ¿Cómo Muy bien. Usted? De bendiciones. Un placer. Adelante amanece con la fuerza del pueblo. Preguntarle, qué raro que no han comentado del discurso de Leonel Fernández de anoche. A eso claro. vamos. Sí, vamos a eso, vamos a eso vamos ahora. ahora. Ah, bueno, sí. yo pensé que no, no tenía no. yo pensé que no esa noticia. Ahí Ay, cómo, ¿Cómo así? Claro. Bueno, ver, un comentario, gracias. Gracias. Gracias. Le hecho gracias. más Sería trascendental desde, desde que inició tiempo. este programa comenzamos con ese tema. Eh, bueno, eh, precisamente eh, la renuncia de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana abre las puertas a nuevos escenarios políticos. Eso decíamos aquí esta mañana porque es. las fuerzas se recomponen. Eh, hay un cambio en la política nacional de 180 grados. En el marco de su discurso, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana calificó de, obstinados a la actual de obstinado al actual presidente del país, dando a entender que es el responsable de la división. Rectificado en las primarias abiertas se llevó a cabo un fraude colosal, como decía en un momento. Y lo calificó como matadero electoral. Pero, entonces, ¿limpió a la gente de la Junta después que lo... Tenemos una llamadita. Buenos días. Tenemos otra llamada a los huevos. Adelante. Carolina, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, sí escuchamos? escuchamos. Adelante, hermano. Sí, ese Danilo es malo. Ay. Con el es para afuera que va. Malo, ese Danilo. Gracias. Gracias por su llamada. No, sí. Tú sabes que lo peor, a propósito de esa llamada, lo peor del discurso de anoche fue que el presidente, el expresidente del PLD, eh, utilizara precisamente esa frase, que en el 20 es para afuera que van. O sea, el deseo de él ni siquiera es ser presidente de la República ya. Es hacer que el otro pierda. Y eso dice mucho es, es rescatar, es rescatar. Es la frase de Lionel. De los planeamiento de Juan Bosch. Porque pero él entiende. En Fulvio, por Dios, porque señores. él entiende. Es el, el enfoque que él le dio, Leonel. Enfoquenme a enfoque en Mia Fulvio. Leonel le dio el enfoque de rescatar los lineamientos de voz que de, vuelvan de, de, nuevamente. Pero aquí todo el mundo sabe que. Y con ese palacio. Con ese palacio de empresarios. Con ese palacio de negociantes. Ya no existe realmente el PLD de, de Juan Bosch. Bueno, del PLD. Eso Buenos eso días. Él, los... Buenos días. Sí, buen día. Adelante. Buen día. Eh, a través de la locución del de presidente Leonel. ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh, mi opinión Adelante. Sí. es sí. que él se equivocó uh -huh. porque nada más no es él que está en juego. A través del PLD son tres cuáles son los tres lo que ustedes día día, día, saben que habían comentarios de que él estaba promocionando a su hijo a través de teled es una la otra a través de la la la la la ¿cómo le explico? Eh, la le la la la Margarita la ella agarró una pala e hizo un hoyo para tres personas. O sea, un nicho de tres personas. ¿Cuáles son? Leonel Fernández, El Hijo y Margarita. Que son... Eh, eh, Leonel Fernández lo cre eh, creó dos personas más para llegar a un mañana a ser presidente. En un mañana. Bien. O ya no existen, no existen dentro del PLD. No, haya no, pero victoria. tiene mucha fuerza o sea, eh, no se le Gracias quitar por tu llamada Al expresidente parece algo que, que tiene un liderazgo Porque eso sí no lo podemos ¿Eh? negar aquí Él tiene un gran liderazgo y tiene mucha fuerza Tanto significa... dentro del PLD como fuera también ¿Qué significa la palabra obstinado? No, porque la, eh, eh, eh, él, él enfatizaba Obtina... en la obstinación Hacia lo imposible Es decir, como que Danilo Medina Él quería que no conseguir de, lo imposible De una, de una eh, proposición dice, Excesivamente firme en exacto, una idea exacto. Intención o opinión exacto. Generalmente poco acertada Ay, te llamas, Sin ¿no? tener en cuenta otras posibilidades Aló, buenos días Sí, buenos días equipo Adelante, buen día. buen día Hoy sí está picante el programa Sí, sí, sí. Hay por dónde cortar muchas telas mm. El señor que llamó Ay. A mí me da pena, tú sabes, Socrates, Porque debe de documentarse primero es eh, lo que tiene que entender es que no existe en la vida, eh, oiga equipo, que no existe en la vida ningún partido político que dividido gane. Ningún partido político que dividido gane ya en, lo una, en ningún país del mundo. Pero primero, y segundo, que él esté promocionando a su hijo o su esposa. Su esposa no tiene que promocionarla porque Margarita, yo yo no soy peledrita, eh, ni, ni fui nunca del grupo de Lionel Pero entiendo y reconozco de que Margarita tiene su parte en el, en el PLD también, sí, sí, y Leonardo claro. tiene su parte también, claro y si sacan esa parte y lo dividen el pastel, en, como él dice, en tres o en cuatro, oiga, es una derrota segura que va a tener el PLD o, o por lo menos los que están en el gobierno, es una realidad que yo veo, Sócrates, yo no sé qué es lo que usted tiene, profesor. Pero esa es la realidad. Ey, gracias sí. Hay por que, ver, la mala, hay que la ver cuál es la estrategia que, si, sí, que van sí. a utilizar a, si ambos partidos. Si ella partidos. va a tener su parte en, el, en la fuerza del pueblo también. Porque además hay que decir que realmente yo, yo presumo que el PLD eh, tenía prevista la salida de, de, de Leonel Fernández Y con él, la de la de Margarita Cedeño, y pensamos En que ellos habían pensado en un plan B No, no creo C, que eso fuera sí, sorpresa para el presidente Exactamente, no, no para creo. él no era una sorpresa O sea, no. que ellos sabían que se iba De manera que, que suponemos que ellos ya tenían Todo amarrado para lo de las elecciones Porque no Mira, creo que, fuera, que fueran esos <coughs> eh, Si nosotros hacemos una sumatoria una de, llamada? A, Adelante, buenos días yo quiero puntualizar sobre el discurso del presidente. Adelante. Uh -huh. Mira, de acuerdo a los análisis que uno viene haciendo desde el punto de vista político, sin apasionamiento, nosotros hemos visto que el presidente tomó una decisión muy equivocada. Primero, Vemos a un presidente de un partido del PLD que le dio tres tre gobiernos a Leonel Fernández, exitoso. Vemos un gobierno de Danilo Medina, que si no hay un gobierno bueno, no habrá un 2020. Y tenemos un buen gobierno de Danilo Medina. La fuerza del PLD ahora se va a recomponer mejor, porque... Los malos ya salieron. ¿Cómo? No, y Danilo Medina con Gonzalo Castillo. Mañana va a haber un 2020 indiscutiblemente. ¿Quién es Gonzalo Castillo? Eso es... No lo pueden minimizar a Gonzalo quién, Castillo. ¿Quién, quién, ¿Quién es? No pueden minimizar a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo ahora mismo es la fuerza. Gracias por tu más llamada, más muy amable. Gracias. gracias sí, muchas gracias, gracias, gracias, gracias amigo gracias, televidente. ¿Quién gracias. es eh, no, sí quién es Vamos a escuchar ese. lo que Sócrates va a decir porque para hacer un comentario el luego de él. El, si nosotros hacemos una sumatoria, decía yo, intentaba decir, de las cosas que han ocurrido después del día 6 y de los propios análisis que nosotros hemos hecho aquí, nosotros dábamos por descontado que existía un sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana que estaba apostando uh -huh. a sacar a Lionel. O sea, hacer que Lionel fuera el responsable de la ruptura matrimonial que existía en el partido. Yo pienso que esto fue un diseño político eh, trazado por Leonel Fernández, por Danilo Medina y sus Láteres y consiguieron el objetivo. Hay muchas cosas que se han colado dentro de esta eh, decisión que toma leonel Fernández, muchas falacias que se han colado. Okay. No, falacias. Ah, falacias. No, no es cierto que... El PLD dejó de ser partido de Juan Bó, porque ahora, yo pienso que dejó de serlo, la gente sabe que dejó de serlo hace mucho tiempo. Claro. ¿no? Hace mucho tiempo. Eh, siendo el presidente dejó de serlo. Y, y dejó de serlo siendo Danilo presidente. El objetivo que Lionel tenga de ser presidente de la República dentro del esquema constitucional que tiene la República Dominicana, no es un motivo de censura, como Yeyam pretende endosarle, todos los políticos tienen una vocación presidencial y no tienen por qué apoyar a su esposa. El proyecto político es de él, el líder no. es él, no es su esposa sí. y los lideratos no se transfieren ni a hijos ni a esposas, son tuyos, son personales y son parte de tu patrimonio. Entonces no tienen por qué apoyar a Margarita. Yo pienso que de lo que se trata aquí ahora es que al margen de las negociaciones que pueda hacer Leonel Fernández con Luis Abinader, que viene y se suma a esa situación política que está ocurriendo en República Dominicana ahora, la posición que ha asumido, las declaraciones que ha dado el alcalde de Santo Domín, del Distrito Nacional, eh, David Coyado, Collado, las cuales yo no creo, yo no creo que ningún partido le haya propuesto nada a David Collado, yo pienso simplemente que eso es una forma de, yo diría, de mandarle a David Collado... El Ajá. diablo no duerme. Exacto. Exacto. <risa> Exacto. Es una forma de mandarle a Luis Abinader el mensaje de decir, yo estoy aquí, eh, yo aspiro también a la vicepresidencia o conmigo hay que contar, que nada más no, no son Carolina los que están ahí. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La gente, ¿qué visualiza con el rompimiento que produce eh, Leonel Fernández con el PLD? Leonel Fernández es hoy la segunda fuerza política del país o sigue siendo, o sigue siendo Luis Abinader? El PRM. ¿Eh? La pregunta es la, la ¿cuál es el escenario? Se se Entonces, se, se, se, se, va, a... se va a presentar o a forzar una forma diferente de hacer oposición política. Porque si Luis Abinader y la fuerza del pueblo se van a disputar la principalidad de la oposición, cada uno de ellos va a tener que asumir un discurso que anteriormente no asumía. Leonel, porque era miembro de ese partido, y Luis Abinader, porque no había nadie que le diputara la condición de sí. partido opositor. Lo que pasa es que ahora se va a volver al escenario que existió en la República Dominicana con tres grandes. Correcto. Definitivamente Correcto. nadie puede pensar que Leonel Fernández se va. Solo. Leonel claro no. Fernández se va con la, una cantidad de votos que ya tiene. Que ya tiene los bolsillos como líder nacional de la República Ahora, Dominicana en el plano político. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, la oposición se achica porque a él le va a tocar una parte. El PLD se achica porque él se lleva una parte y el PRM se va a mantener y se, por la parte que tiene y se Lo fortalece tiene, como fuerza de oposición exacto, todo depende de cómo se maneje Luis ahora bien, ¿qué va a pasar con la oposición? La op o ¿qué va a pasar con el escenario político dominicano? aquí va a haber una recomposición de hecho, ya comenzó, y ya la está la oposición va a cambiar claro, claro. Tenemos una eh, llamadita. También, también, también, pero sobre todo va a pasar que vamos a tener tres, igual de como hecho. teníamos PRD, PLD y Partido Reformista buenos, buenos días. días buenos días, sí, buenos días adelante este equipo tan eficiente que hay por ahí. muchas gracias eso fue una aberración lo que se cometió con Leonel desde el 2004 ese señor que ni siquiera no me lo menciono, no, se tenía esa pina clavada en el corazón, porque fue pues, como en el 2004 ella va a meter el sentimiento y quiso vengarse ahora, pero bien Leonel Fernández, él no le da ni por la punta de los zapatos a Leonel Fernández es una, y la otra que también porque no aprobaron la la cosa que para elegiste tampoco, eso también él le hizo a sí. Además Es un discurso con cordura, con mucha altura, con dignidad y sobre todo esa fue una pela y una galleta sin mano que él le dio, porque Leonel sabe manejarse en todos los medios y es una persona educada desde la cabeza hasta los pies. Buenos días. Buenos días, gracias. Sin embargo, yo creo, sí, que, utilizó creo que utilizó términos que para él... Eh, lo los redujeron en el discurso. No, utilizó no, muchos términos ahí por ejemplo? Eh, por ejemplo, cuando él hablaba de, de, de, de aspectos personales, que era un asunto Que creo que no debió traer a colación Pero él no mencionó eh, aspectos en, personales en, Claro que sí, cuando tú hablas, por ejemplo, de la prepotencia Del egoísmo, de la hipocresía, de todo eso No, cuando pero tú eso es parte Cuando eso, tú, por ejemplo, eso se, manifiesta se dio cuenta en una relación. ahora Oigan esto, señores no, tú te eh, Lionel Fernández, tú siempre decías que yo te equivocado claro, Pero siempre es que tú estoy hablando vas... en la diana tú... En los temas acá no quiero que tú eh, la diana, por Dios. Bueno, los videos están ahí Que ahorita lo vamos a discutir Decir que Lionel Fernández Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. cuenta que Danilo, Buenos días. Tiene 46 años, ¿verdad? ¿Sí? Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Su programa. gracias. Buenos días, me encanta su programa porque usted son este muy este. Gracias. Pero me voy con la fuerza del pueblo. Muchas gracias. Se va con la fuerza de pueblo. Muy amable, un abrazo. Hay varios aspectos. Mucha suerte. Hay varios aspectos eh, que nosotros podríamos eh, ir pensando en lo que pueda pasar en el panorama. Como hemos dicho de principio, es muy rápido para tener una visión clara definida. Lo primero es que tenemos eh, dos partidos mayoritarios al momento. Ahora se le suma una tercera opción por eh, la, el grupo que carga el señor leonel Fernández detrás y que esto le da cierta eh, fuerza o cierto nivel en comparación a otros partidos minoritarios. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. días. Adelante. Felicidades por tu su programa. Suban a su red de tono, por favor. Hello. Sí, Adelante. Se, se escucha. Buenos días. Buenos días. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Gracias. Este, eh, Todo esto tiene algo positivo. Que es que ya no vemos a Gonzalo por ningún lado, ¿verdad? al Gonzalo este por ningún lado, gracias. gracias. No venga a Gonzalo. Bueno, gracias por su Entonces, llamada, adelante tenemos Carolina. tenemos dos partidos sí, mayoritarios. No Nadie, ya no, no se no, habla no, no, de... No. ¿Dónde está Gonzalo? ¿Qué pasó? Ah, ah, tenemos dos partidos mayoritarios, eso es indiscutible. Una tercera opción que se suma, eh, que de alguna manera tiene cierta fuerza, como lo sabemos, por el liderazgo que tiene Leonel. Y prefiero eh, de ti. Pues me... me sí, sí, luego. Entonces... Sí, no, claro, claro. Eh, la otra pregunta sería, y tenemos una llamadita sí. Buenos días Adelante, buenos días Sí, adelante Gracias Mano, adelante Realmente para mí La decisión de, de José Fernández fue una decisión inteligente Donde Las personas no quieren que usted esté No puede estar porque se va a sentir incómodo Y yo creo que Nadie puede confiar liderazgo que ha demostrado un Fernández con el porcentaje que sacó y es un líder a nivel nacional e internacional y ya el PLD realmente no va a ser partido de ahora para adelante. Yo creo que ahora mismo quien tiene toda la de ganar es Luis Abinader. Gracias. Muy bien. Gracias por tu llamada. Muy bueno, muy amable. O sea, bueno... Leonel lo dijo, lo dijo anoche, es para afuera que van, o sea, lo que esto quiere decir es que va a buscar y va a hacer todo lo que sea necesario para que en el 2020 el danilismo no esté, o el PLD, el en PLD. el poder. Buscará formar una gran coalición al costo o de la manera que sea para lograr esto. Otra cosa que debemos nosotros resaltar acá es ahora, Leonel, el oprimido, el afectado, el que todo el mundo, lo vamos a decir, le tiene pena. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. A lo buenas. Buenos días. Adelante. A los Pedro Esteban, Santo Domingo. Un saludo para todos ustedes. Gracias, claro. Pedro. Adelante, hermano. La verdad que estoy escuchando sus comentarios por aquí por Internet y me parece bastante interesante lo que están hablando. Sin embargo, me gustaría aportar algunos elementos que considero importantes. Adelante, claro, Pedro. A, adelante. A partir de este momento, el escenario se va a decidir en la elección de los rivales tenemos tres políticas importantes que sin igual a dudas que Leonel cambió el panorama en este momento la pregunta de todo es ¿cuál serán los rivales de cada quien? porque son tres estamos en algo seguro que la oposición no oficialista o mejor dicho la oposición tradicional del PRN no va a elegir a Leónel Fernández como su rival de hecho Leónel Fernández ya eligió su rival por tanto, tendremos dos rivales contra uno y ese uno, a todas luces, no es una persona que se maneja con la sapiencia política para defender un ataque violento que va a comenzar desde hoy. Por consiguiente, visualizo que el partido oficialista comenzará a perder, a ceder camino a la oposición. Sabemos lo aguerrido que es el grupo que acompaña a Donel Fernández comenzando con José Francisco Peñaguaba, con el, las armas de los castillos y una serie de personas que acompañan a Leonel Fernández. Por tanto, yo pienso que en este momento no está muy claro cómo el, el bando oficialista se va a defender de la andanada de oposición que hasta ahora... Gracias por tu llamada, muy amable. Sí. Eso bueno, es verdad. Y yo, crear a en miren. relación a la imagen de Leonel Fernández, esto razón. de que lo afuerearon, yo lo que creo es todo sí, contra uno. Sí. Sí. Yo creo que no es eh, dos para uno. Yo creo que va a ser dos para dos. Anoten la fecha que lo estoy diciendo. ¿Cómo así dos para dos? Dos para dos. Yo lo que creo que la estrategia que va a utilizar el partido de gobierno es utilizar una cuarta vía para debilitar al PRM y sacarle a altos dirigentes de su fila para que entonces el pleito vaya casado en equilibrio dos para dos Me escribe alguien mira, ahí déjame decirte una uh -huh. cosa, hay algo que ustedes eh, la clave olvidan, es Tabi Collado que ustedes, ustedes olvidan y es lo siguiente eh, tanto el PLD, el PRM como Leonel Fernández con el, con el sector que se lleva, uh -huh. son tres organizaciones que surgieron, que nacieron de la misma ideología. O sea, sí, estamos, sí, habla sí. estamos hablando, estamos hablando Pero... de dos partidos, de dos partidos que lo fundó Juan Bosch y que hoy se dividen en tres partidos que de alguna manera tienen el, a Juan Bosch como, en como, la como